Hola, antes de empezar un par de cositas. Uno como la coordinadora de este evento y quien estuvo supervisando el subtitulado de las ponencias precedentes a la mía, pude, al contrario de mis compañeros escuchar sus contenidos. Eso me da la oportunidad que ellos no tuvieron de evitar ciertas repeticiones o menciones de autores similares, por ejemplo. Dos, al ser la única persona no mexicana interviniendo, me enfocaré en mi patria, Perú y en su academia, cuya definición retomo de la primera edición del evento. Cito, espacio constituido por instituciones de educación superior, centros de investigación y espacios relacionados que se constituyen como un campo específicamente situado y con reglas no escritas pero tangibles para la adscripción de individuos a roles diferenciados dentro de tales espacios. Esta foto fue tomada en 1985 en el Misti, distrito de la Victoria. Bueno, técnicamente es el centro de Lima, dirán quienes son de por allá, pero a mí me criaron como victoriana y aún así me nombro, en la ciudad de Lima. El misti, del mejor modo que lo puedo describir, es un complejo improvisado de cuartuchos construidos con diferentes materiales sobre un terreno de lodo y arena. Para llegar al punto donde se tomó la foto del patio comunal, había que caminar zigzagueando entre piedras, tableros colocados para no resbalarse y más lodo. Mucho lodo. Viví allí solamente un año y algunos familiares unos más. Mi segundo hogar estuvo a unas pocas cuadras en la avenida Antonio Raimondi una secuencia de quintas y casas antiguas donde vivía el doble de personas de las que cabían dentro. Aquel pequeño y desprovisto espacio cuyos muros se descascaraban por el salitre fue bombardeado, incendiado, disparado a rifle, marcado por pandillas y cachineros, vendedores de cobre pelado, Cachineros son los vendedores informales de objetos robados y usados, que se ubican generalmente en un sector del centro de Lima conocido como la cachina, a unas cuatro cuadras del lugar que les cuento. El objetivo de ambas descripciones es la siguiente. Esa bebé y su familia materna son descendientes de una cantonesa coli, palabra usada para denominar a trabajadores de baja calificación, en este caso de China, y a los migrantes de este origen, o de origen asiático en general, que llegaron en el siglo XIX a Latinoamérica. El retrato que les estoy pintando no tiene nada que ver con la ficción historicista sobre la migración china a Perú, que aún prevalece en ciencias sociales y humanidades, pero quizá está más próxima al estereotipo en el ámbito público, sobre los chinos, como se nos llama, misios, cochinos, de callejón, de zonas feas. Y a Perú llegó una gran cantidad de coholíes que laboraron en la agricultura, ganadería e industria peruana. Las figuras de explotación de su mano de obra y la acumulación de ingresos que parte de ellos consiguieron después de la suspensión del tráfico de coholíes provocaron su ingreso en el pequeño comercio y su migración paulatina a las ciudades. La extrema pobreza por la que pasaron dentro y fuera del régimen de haciendas fue característica de la diáspora. El mestizaje entre inmigrantes chinos y peruanos no fue contenido, sin embargo, sí fue reprobado por estándares racistas y eugenésicos que despreciaban su lejanía de lo europeo y de lo blanco, violentado por sus empleadores y otros trabajadores y ridiculizado como en esta caricatura llamada Los que vienen y los que van, de Rubén Polar y publicada en 1907. La década siguiente marcaría ataques contra negocios de migrantes chinos y en los 30 se iniciaron leyes antiasiáticas que duraron hasta la Segunda Guerra Mundial. En el título uso la palabra Tusan. Esta la he empleado en los últimos años en otras ponencias y figura en mi tesis de doctorado. Es la castellanización de Tushan, descendientes de chinos nacidos fuera de Lima y término empleado por parte de la comunidad sino peruana. A esa parte ni mi familia ni mis allegados pertenecían. Francamente no había escuchado esta palabra sino hace un par de años. Estoy ahora al tanto que es usada por grupos institucionales y sociales tan alejados de la cotidianidad de muchos descendientes de chinos como yo porque operan en redes lejanas por ingreso económico y por adscripciones de clase. Para hacer un paralelismo breve en Latinoamérica, ni queer ni creep son las injurias que significan en inglés y su reapropiación en activismos de aquellas personas a quienes pretendían menoscabar fuera de la heteronormatividad y los cisgénero en el primer caso y en la discapacidad para el segundo son, según Moscoso y Arnau, una marca de fuerza, de orgullo y de desafío. Al contrario, tusan es un término que no pertenece al repertorio de insultos ni de palabras empleadas para connotar desprecio, para traducirse en discriminación. Los que sí se usan, en cambio, conllevan implicaciones directas a la manera en la que se establecieron figuras académicas y centros de difusión de sus producciones en Perú. Este es un huaco u pieza de cerámica de pueblos pre-incas chica. Los Muchic, Moche o Mochica fueron un grupo humano en la costa norte de Perú que formaron dicha cultura arqueológica entre los siglos II y V. Parte de sus descendientes se siguieron autodenominando así durante el virreinato de Perú y en la época republicana en la cual se establecieron haciendas oligárquicas que los emplearon como peones ubicadas en las tierras que ocupaban, incluyendo el Valle de Chicama, Departamento de la Libertad. En dicho valle, la hacienda Chiclín se remota al siglo XVI. En 1901, Víctor Larco Herrera compra Chiclín y años después asumiría su gerencia Rafael Larco Herrera. En el siglo XIX ya había pequeñas colecciones de restos arqueológicos dentro de cada familia sentada en el Valle de Chicama. En 1925, Rafael Larco Herrera compra colecciones a familiares y se las entrega a su hijo Rafael Larco Oil. Un año después, se inaugura el Museo Larco Herrera dentro de Chicrín. Comienzan excavaciones en el Valle de Chicama y la Quebrada de Cupisnique. En 1949 se realiza el traslado de las colecciones y la apertura del museo en su actual ubicación en Lima. Hoy, este está rankeado como uno de los mejores en Sudamérica y el Oil recordado como uno de los mayores conocedores de la arqueología e historia de las culturas de la costa norte. El Museo Enchiclín sería reabierto en 1961, pero fue cerrado definitivamente al iniciarse la reforma agraria en 1969. Son muchos los que recuerdan haber paseado por él, su accesoria libre, además de las excavaciones, o ver llegar los cargamentos con urpus gigantes, vasos de gran tamaño globular de cerámica inca, o ver gente de afuera que venía a comprar momias a los hacendados del valle. Mi abuela salió de la hacienda Chiclín antes de la reforma agraria y se asentó en Lima. Fue su abuela, nuestro ancestro Poli comprado como propiedad. La mía hablaba de las buenas épocas y consideraba a la familia Larco como ejemplar, al mismo tiempo, el señor la sacó de segundo de primaria para que limpie y cocine todo el día. Aunque todos los chiclineros que entrevisté, entre ellos algunos tíos, coinciden en que esta familia daba mejor trato que otras, las divergencias empiezan con, cito, no había mucha esclavitud. Al preguntar qué es mucha y qué es esclavitud, latigazos, golpizas, humillaciones serán justificados por ser borrachos, adúlteros y respetuosos ante el patrón. La única vez que entré al Museo Larco Herrera fue en 2010 para un trabajo anterior. Al inicio del itinerario de la sala principal figuraba esto, donde Rafael Larco Oil aparece como el que consiguió recuperar y rescatar joyas de oro, restos fúnebres y huacos de la región, sean Muchic, Chimú, Lambayeque, Salinar, para mostrarlos al mundo. La única mención a Chiclín estaba en la contribución social de los Larcos. En su discurso la preocupación social de los dueños hacendados es enfatizada. La justicia social, escrita en metal en la placa exterior del museo, enfatiza un alegato asumido por otros propietarios de aquellos tiempos. Benedict Anderson disputa que en el museo se acumulan muestras de historicidad bajo reglas occidentales de análisis y de apreciación. Esta lógica de la exposición de vestigios culturales responde a una misma exposición del poder de concentrar dichos artículos en un área ajena al de su origen. Los objetos del museo se convierten en muestras visuales del poderío de alguien y pasa a servir a una narrativa, contando su versión de la historia e invisibilizando las voces locales que reclaman una identificación pero no reivindican su posesión. Los pobladores de Chiclín entienden al museo como referente de identidad, son objetos y joyas nuestros, reliquias nuestras, de nuestra tierra, pero la apropiación es sentimental y fatalista. Al final todo ello está lejos, inaccesible. ¿Hay algo detrás, pero, del énfasis en la relevancia del legado Muchik? ¿Dónde está la migración china en esta narrativa? ¿Dónde acaso la compra, el tráfico, la explotación colí? Las historias detrás de las raíces chinas e indígenas están tan imbricadas que a veces es complicado diferenciarlas, pero ambas tendrían que ser enunciadas. Fueron manos chinas e indígenas las que usaban el fogón del que comía el hacendado en sus expediciones, las que levantaron huacos del suelo, las que los limpiaron y cuidaron. Larco Oil es una figura que tuvo una huella contundente en la ciencia y en la historia peruana, pero no es un personaje del imaginario popular peruano. Sí lo es el afamado poeta César Vallejo, quien era de Santiago de Chuco en La Libertad, donde también hubo haciendas de caña de azúcar. Es más, Vallejo trabajó por un breve tiempo como cajero en la hacienda Roma del Valle de Chicama, que pueden apreciar, también propiedad de Víctor Larco Herrera. En 1925 escribió el artículo L'immigration migración no Perú o la migración amarilla en Perú en francés. En este, él afirma que los chinos eran una raza sobria y resistente, y por lo tanto eran un apoyo ideal para los trabajos, cito, tranquilos y apacibles de la agricultura. También hace referencia a la presencia china como la invasión amarilla. Dicha expresión la explaya para hablar de la migración japonesa. Al referirse al mestizaje entre hombres chinos y mujeres peruanas, Vallejo sostiene que ello merece control, así como tendrían que frenarse próximas olas de migración asiática. Todo ello sería útil para poder incitar lo que él consideraba como el rumbo a seguir, el mestizaje con personas europeas. Ricardo Zumalavia recalca que Vallejo se fundaba en que la población peruana ya estaba mezclada con sangre europea, por lo cual incitar mayor mestizaje con este origen era bienvenido. Yo soy menos clemente que su Sumalabia, quien habla sobre el contexto en el que Vallejo escribe explicando la influencia del positivismo. Quizá por estar más cercana a lo que puede haber sido testigo en la hacienda Roma, el poeta peruano más famoso y largamente reconocido por sus obras sobre problemáticas sociales, me cuesta pensar que el trasfondo justificaste escritos como el que comento, o que esas reflexiones de casi un siglo estén solamente allí, en el pasado. Es más cómodo seguir hablando de grupos humanos originarios de los muchik y de los semiesclavos coholíes, como reframos remotos. Luego de titular mi polencia como Tuzán, me pregunté ¿por qué estoy retomándolo? Nesarji en Dave cuenta sobre no trabajar ni investigar temas queer identificándose como tal. Si sí, la antropología es solo algo, no todo, pero una parte específica de quién soy, me da una mayor sensación de control sobre ella. Ahora les he expuesto una sección de mi historia familiar y datos vinculados con mi infancia. Ustedes probablemente cuando acabe este panel cerrarán Facebook y continuarán con, espero, cierta meditación sobre las problemáticas y casos que mis compañeros y yo abordamos. Pero yo no puedo hacer esto porque esto no es únicamente un ejercicio intelectual para mí. La teoría del punto de vista es un enfoque que arguye lo siguiente, se formula un punto de vista como resultado de una ubicación social marginada y un proceso de reflexión crítica, y una vez que se llega a él ofrece una ventaja epistémica sobre otras posiciones con respecto a actividades científicas. Una de las alternativas para ello es el discurso en primera persona. Para Bellstorff nos da una forma de pensar sobre el deseo de publicar, de ser reconocidos, de hecho, en algún nivel de ser inspeccionados. Necesitamos una forma de lidiar teóricamente con ese deseo. After Brah ha escrito sobre el peligro de asociar la autodesignación con un grupo oprimido, con autoridad moral. No cuestiono la validez de la experiencia como fuente de conocimiento, de cuestionamiento social, político, ideológico y epistémico. Es más, me fundamento en él, pero no se puede dejar de sopesar que la experiencia es en sí una interpretación. ¿Qué autoridad tengo yo para contradecir a mi abuela, a mis tíos, para desensamblar sus palabras y meterlas en mi relato y provecho personal? ¿Por qué mi punto de vista sería más válido que los de ellos? ¿Por qué tengo un título universitario? Asimismo, recupero la objetividad fuerte de Harding para, cito, examinar sistemáticamente todos los valores sociales que dan forma a un proceso de investigación particular. Afirma que la ciencia es producida por medio de proyectos situados y con intencionalidades concentradas en su ejercicio, incluyendo el prestigio. No obstante, este involucra practicar constantemente la reflexividad sobre sí mismo y oponerse al testigo modesto de Haraway como auto-invisibilidad de la virtud de la modestia, recurso de objetivación. En mi protagonismo en esta exposición, ¿a quiénes estoy invisibilizando? ¿Cómo yo puedo argumentar que poseo un punto de vista. ¿No estoy repitiendo el mismo plato? ¿Será que yo, llamándome antropóloga Tuzán, me convertí en la que dictan las narrativas oficiales sobre las realidades de las que provengo? Hay otro tema que se mantiene pendiente. Aurora Levin se apuntó. Observo cómo mi vida y lo que sobre ella he teorizado se convierte en la materia prima del conocimiento de otras personas. Mi perspectiva proviene del reclamo a la academia por herencias coloniales y racistas que se buscan esconder o disimular. Para ello, para transmitir mis fundamentos más honestos y los que me interpelan, retomo lo íntimo que por más que quiera a veces sigue moviéndome por dentro. Cito habrá. la proclamación de una identidad colectiva específica es un proceso político. ¿Cuál es el costo de ello? ¿Qué estoy exponiendo de mí y qué he evado al decirme tu san? El gamonal no insultaba hacia mi abuela, y aún así lo retomé, porque llamarme China es más cercano. Carga pesadumbres y rezagos que todavía estoy lidiando en dilucidar si me competen a carrear. De lo que sí estoy convencida es el poder de la denuncia desde la irrupción incorporizada. En el medio académico donde hasta ahora me he movido, eso he sido yo, la otra, no es esto nada más por lo que los demás ponentes destacaron acerca de las estructuras desiguales de poder y las restricciones al acceso y a la difusión de conocimientos legitimados. Yo tengo voz literalmente porque sobreviví. Yo salí viva del callejón como mi abuela de la hacienda, como mi bis-bisabuela del Galeón. Afiliarme a la sanidad y a la antropología viene hundidamente amarrado a mi ser muy y a mi culpa de sobreviviente. Lo expuesto sobre el Museo Larco sobre Vallejo puede formularse como violencia simbólica, como perpetuación de parcialidades que sostienen mitos eruditos de disciplinas varias. Detrás están las reales memorias de dinamita, de moretones, de sangre, de terror, de no querer pensar en qué le pasó a tu antepasada, una de las pocas mujeres entre cientos de hombres encerrados en total oscuridad de las historias que oías en la cocina aterrorizada, de ti misma escondiéndote de los tiroteos, de todo aquello que probablemente nunca compartiré en un espacio académico. Para concluir, confieso que mi título fue algo tramposo. Esta no es una presentación puramente formal de discriminaciones y de olvidos. Es un ejercicio extremo de reflexibilidad reflexibilidad, que envuelve la intencionalidad y la vulnerabilidad. Es imposible para mí ejercer la antropología, la etnografía, la investigación sin ella, más allá del desgasto que provoque. Termino declarando que una ponencia no es nunca una ponencia, es una afirmación. La diferencia es que para quienes poseemos perspectivas fuera de lo hegemónico, no es una alternativa abordar esos temas, es una necesidad, es un deber. Gracias.